Hoy vamos a poner a prueba su inteligencia con una serie de preguntas sí, de cultura uh... general. ¿Están listos? Sí. Sí. Sí. <risa> um, ¿Sí? Sí. No. no. no. <risa> ya que. Pregunta número uno: ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo después de la Biblia? Tenemos libro? incisos. ¡Oh! ¡Oh! Ah, eso ¡Muy me bien! Bastante. Inciso A: El Señor de los Anillos. Inciso B, Don Quijote de la Mancha. No de inciso C, nombre. el Principito. Ya ¡Ah! ¿Te, te dije, te dije, el Principito. Inciso D, la Odisea. Mm. Estoy entre dos. A ver, ¿cuáles son los más probables? Que entre sea? Principito el Principito y, y Don Quijote. Y el Quijote. Mancha. Yo me voy por el Principito. Eh, la Odisea. Pues es una pregunta, es una respuesta por equipo, Ojalá. no puede ser. El Principito creo que era, me, me acuerdo vagamente que lo había mencionado, pero no me acuerdo no. Tomando en cuenta que El Quijote no lo pueden leer tanto los niños y El Principito sí, ya después de adulto lo puedes volver a leer y inter interpretar diferentes cosas, yo creo que El Principito. El, el Principito. principito. Estoy entre Don Quijote y, el, y principito. el Principito. Ajá, El Principito. Pues yo creo que sí. El Principito. El Principito. Yo digo Claudice. ¿La Odisea? ¿La odisea? Sí. Bueno, confía en ti. La Odisea. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es Don Quijote de la Mancha. ¡Dame Maya. qué aburrido es el mundo! Dijeron todas menos esa. Ah. Bueno, la siguiente. Nos recuperamos sal. ahorita. ¡Ay, ah, yo te dije! <risa> Rayos. Aquí. Segunda pregunta. La palabra París empieza con P y termina con T. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Falso. Espérate. Termina okay. con T. Te? Sí, termina, termina con T. Te. ¿La palabra termina termina con T? Te? No, empieza con T. Ah, te. empieza con T, sí. ¿Por qué? Termina, empieza con T. Correcto. Falso. Falso. Esa es una respuesta incorrecta. A ver, porque la palabra París comienza con la letra P. Y la palabra termina... Ya no me acordaba. Comienza con la letra T. ¡Ah! Es, es de niños eso, Ya no me acordaba. No sabe, no sabe. Yo soy S. <risa> la sal común está formada por dos elementos. ¿Cuáles son? Sodio y potasio. ¿Sodio y cloro, sodio y carbono o potasio y cloro? Sodio y potasio. Digo que sí. ¿Sí? Sodio y potasio. ¿Es cloruro y sodio? Sodio, sí. Cloruro y sodio. ¿Cloruro de sodio, de sodio? Ajá, es... Es... Esa no la dije. A ver, dímelas otra vez, perdón, por favor. <risa> A ver, ¿les enseño. <risa> A ver, ¿otra vez? Tú dijiste sodio y carbono, ¿sí? ¿O cuál es okay, tu? No, sí. Sodio y carbono. ¿Sodio y carbono? Sí. Yo no sé, pero va a ser su culpa. ¿Sodio y potasio? Respuesta incorrecta. La correcta es sodio y cloro. ¿Sí? Eh, ya digo, ¿Ya ¿tú? basta. Todas las digo yo. ¡Ay, te dijo! ¡No sabía. Ah, si era eso, me confundí. Ah, ah sí, te dije. ¿De qué color son las cajas negras de los aviones? Blanca. ¿Negra, naranja o rosa? Naranjas. Naranja. La voy a apoyar, naranja. Naranja. ¿Sí, no? Porque, o sea, no tiene caso que sea blanca o negra, porque tienes que facilitarse. Y para que se vea mejor. Para que se vea, ¿no? que rebusque un poco más. Yo siento que es naranja. naranja. ¿Por qué son naranjas? No tengo idea negros? por qué, pero son yo naranjas. Digo que, yo digo que son negras, pero... Son no? naranjas. Porque así Dios quiso. <risa> Esa es una respuesta. ¡Correcta! Da huevo! <risa> <risa> Las cajas negras son naranjas para que puedan ser visibles y ser localizadas con facilidad. ¿Ves? ¿Cuál es la nacionalidad de Jorge Mario Berg Bergoglio? ¿Jorge Mario Bergoglio? Berg Te toca. <risa> Opciones. ¿Italiana, española, mexicana o argentina? Bergoglio. Me suena a argentino. A ¿Sabe quién ¿no? es él? No. ¿Y él qué es o okay? qué? ¿Quién es? El Papa. Ah, argentino. Ah, ah argentino. Quedé. De... Pero, a ver, ¿cómo? Pero... Es el Papa actual. Ajá. Es argentino. ¿Es argentino. Sí. Ok, respuesta correcta. <risa> Mármol. Es papa. Che. ¿Cuál es el cromosoma que determina el sexo masculino? Cromosoma X, cromosoma Y o el cromosoma Z. Es El Y. El Y, ¿no? Según yo sí. Pues está tú, una tu, tú, frito, esa tuya. No, gote. ay. Sí, pues bueno, que el ya... Y. El masculino es Es el de quién? ¿no? Es X creo porque el cromosoma Y es Es Y. y. <risa> leído a ti eso. No, tú, tú dijiste que Y no dije X. Ah, no, pues sí, X. X. Un hombre no puede tener una Y. <risa> no. Bueno, ¿tú estamos de acuerdo, de X. ¿Seguro? Yo voy contigo ahora. Ya la ay. cagué, la cagué la en el libro. X. Era el, el, ¿El lleno? Qué? Y. El Y. Los cromosomas que sí. determinan el sexo del individuo. Visitantes? Son el cromosoma X para el sexo femenino y el cromosoma Y para el sexo masculino. Yo te encargo. A ver, te dije, yo también te confía dije. en mí. Ay, por favor, <risa> yo también dije. ¿Qué animal gluglutea? El pez. Inciso A, el pato. Inciso B, la garza. Inciso C, la cacatúa. Inciso D, el pavo. El pato se hace cuac. La garza no. No. no sé cómo se No sé El pavo La gacatúa. cagatúa ¿Seguro? Sí El pavo El pavo No, pero cagatúa Respuesta incorrecta El sonido que emite el pavo es el glugluteo Y su acción es gluglutear Esa es una respuesta correcta Ajá, Ya, mínimo Y nada más por hacer el sonido algo así. La neta, yo iba a decir pescado. ¿no? Yo también. ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Para esta pregunta, no hay opciones. Dulce, salado, amargo. Agrio, dulce. No. <risa> salado, Primaria. dulce, agrio, semi, ¿semi qué? Hay un semi. Salado. Dulce. Dulce, agrio. Picante ¿Pero se le dice picante? No estoy seguro, no me acuerdo Dulce, salado Amargo, amargo Semi algo ¿Semi qué? No semi ácido sé. Semi Y ácido Dulce, salado, amargo uh, Sin ¿Ácido? sabor y con sabor Ácido Y básico <risa> <risa> A ver, salado, dulce Sólido, líquido y <risa> Chamoya. A ver, dulce, salado Ácido Es, a, es amargo, ¿no? Pues. Amargo, ácido ¿Es amargo o es ácido? Amargo y ácido es diferente A ver, dulce, salado, amargo, ácido ¿Seguros? Sí Respuesta no mira, <risa> Respuesta incorrecta no. Salado, dulce, dulce, amargo Ácido Y picante Seguros el picante no me suena mucho peor. A ver, Ceci, ¿sí, ¿cuál entonces? <risa> Ay, eh, ah, no sé, dulce, salado, amargo, ácido. Nada. No. Sí, pues que no, no sé, que no tiene sabor, que pica o que no sé. ¿Picante? ¿Qué? Sí. Ajá, sí, que pica. <risa> eh, pues no sé. Eh. ¿Seguros? Sí. Respuesta... No mirá, no <risa> Respuesta incorrecta. No. No has atinado ni uno de los que has dicho. Los sabores primarios son dulce, amargo, ácido, salado y umami. Ay, el umami. Que se no, vale. No lo umami. Ah, ah, sí, sí pero no me acuerdo O sea, sí recuerdo que... Yo lo vi en Brooklyn, Narinae. Pero no me acuerdo qué que es. Que es. Ay, el bueno. salado sí lo teníamos, pero se nos olvidó. ¿Y el, y el qué? Umami. Ese, ¿Ese qué pedo? O sea, ¿a qué sabe ¿qué umami? Es eso? un mami? Un <risa> <risa> no, Pues un mami, güey. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Porque hace más calor en marzo. Ok. <risa> ¿Seguro? ¿Tú cuál sería tu respuesta? No tengo ni idea. Me imagino que en febrero, pues, hace frío y está fría el agua y en marzo. Así que... O sea, pero no porque esté fría no van a dejar de beber. Aparte, donde viven las jirafas en África, en África no hace tanto frío. O sea, me imagino que es un clima normal en todo el resto del año. Pero es que no tiene que ver con el clima. Pero es que no, o sea... Sí, pues, yo, yo voy por eso porque hace más calor. ¿Está en equipo? Pues sí, porque hace más calor. ¿Seguros? No. <risa> no, pero ya. Es lo único que se nos ocurre. Peor. Bebe más agua en marzo que en febrero. Tres. no ¿Tiene sentido? A ver, todavía. No, no lo sé. Uno. ¿Nada? No. Porque en marzo tiene más días que febrero. Sí, 100%. Pues sí, suena lógico. Obvio. Esto se debe a que marzo tiene 31 días, mientras que febrero solo tiene 28 o 29 en año bisiesto por lo que la jirafa beberá más agua en marzo que en febrero. ¿Eso quiere decir que ganamos? <risa> Tiene sentido. Claro. Ahorita que la no batería... <risa> que <me agarra. risa> Estaba muy fácil. Ay. <risa> eso, mira. Se si pasamos de panzazo. Ay, eso significa que... Por eso estudié lo que estudié. <risa> comunicación no te acabas. Hagan otro video donde para envolver hamburguesas del McDonald's y Ah, eso sí. <risa> es que 10. Ganamos, ¿no? Igual que el equipo anterior. Ah, igual es. Bueno, ¿qué, qué ganamos? <risa>